Bien, ya estamos en los estudios con el doctor Jorge Ravelo para hablar sobre el tema de la tendinitis, ¿no? los daños que podemos sufrir por el, el uso excesivo o el abuso, digamos, de la utilización del teléfono celular que está tan de moda ahora, ¿no? Actualmente. ¿Cómo está doctor Ravelo? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas bien, gracias. Bien. A ver, primero, eh, la definición, como siempre. ¿no? ¿Qué, qué es una tendinitis, doctor? Sí, primero definir qué es un tendón. ¿no? Uh -huh. Un tendón es una estructura fibrosa, blanquecina, que une el músculo con el hueso. Yeah. Y tenemos tendones en toda la economía del cuerpo. ¿no? Eh, en el caso de la mano, son tendones especializados. Eh, son eh, básicamente dos grupos de tendones. Son los tendones flexores, que son los que flexionan la mano, uh -huh. ¿no? flexionan, uh -huh. ¿no? eh, y los extensores que hacen el movimiento opuesto: flexión, uh -huh. extensión, flexión, uh -huh. extensión. Entonces. Eh, ...un desequilibrio por sobreuso de estos tendones... ...hace que un tendón se pueda inflamar... ...evidentemente las inflamaciones son más frecuentes... ...en personas que, que tenemos más de, más de 40, 50 años... ...porque ya ahí va asociada o la famosa artrosis... Uh -huh. ...que es un fenómeno natural que lo vamos a padecer todos... De un desgaste, que es el desgaste de las articulaciones, exactamente... Uh -huh. ...entonces si, si una persona de 40, 50 años... ...que ya, ya tuvo molestias de dolor en los, en los deditos, en los nudillos... Uh -huh. eh, tanto en los, en los nudillos de los dedos como en estos nudillos también. que se llaman del, met, del metacarpo y de la muñeca, uh -huh. son uh -huh. más eh, proclives a desarrollar estos estos problemas ya de los tendones. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente esto es en, en personas, eh, digamos, normales, pero también hay personas que tienen enfermedades reumáticas, sobre todo la artritis reumatoidea, que en, el, en ese caso ya los, los casos son más severos, ¿no? En ese caso se, se denomina tenosinovitis uh -huh. porque se acompaña de inflamación de la articulación, con hinchazón, incluso con deformación. Uh -huh. Y eh, hay cuadros, pues, eh, diversos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tendones flexores, se da una situación de atrapamiento, el famoso dedo en gatillo, que consiste en que el dedo se traba. Uh -huh. Se traba, se va trabando, se va trabando. Y, y el problema es si, el, si la persona no le aconseja, no se da cuenta, el problema es peor y puede quedarse con el dedo trabado. Como que se queda pegado ahí. Exacto, y, y eso puede requerir una, una intervención, una cirugía, ¿no? Cuando el caso es severo. Uh -huh. eh, en el caso de. En el caso que, que estabas comentando al inicio, sobre el uso de los celulares, uso excesivo. Eso es, eso es sí, importante. Claro, claro, claro. Enfatizar ese término, claro. el uso excesivo, cualquier exceso en la manipulación manual va a pues condicionar. ...un, un sobreestiramiento... ...porque son fibras... de estos ...y son... Eh, ...los tendones son... Eh, ...son como fajas... ...pero en el caso de las manos... En, ...en la mayoría de articulaciones grandes son como fajas... ...pero en el caso de las... ...de las manos, de las manos son... ...son tubulares estas fajas... Ya. ...y tienen un forro... ...que se llama vaina tendinosa... ...que, es, que rodea a toda esta estructura tubular fibrosa... ...que es súper elástica, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...cuando hay un uso excesivo se estira... ...se estira, se fuerza... Y eh, primero que eso va dañando la estructura misma, no eh, da como unas pequeñas microheriditas, la estructura se aja, ¿no? pues un, es como un elástico que se va bajando, uh -huh. e eh, incluso se va, va perdiendo fibras con el tiempo. Y cuando ya son, cuando esta, este sobreuso es persistente, el tendón reacciona inflamándose y puede producir derrames que van a la vaina tendinosa, es decir, entre el. Entre la misma estructura fibrosa y la vaina, que es el forro, uh -huh. se, se acumula líquido. Uh -huh. Entonces eso es la tenosinoitis Y una tendinitis también puede condicionar eso, entonces uh -huh. eso es lo que da dolor. Uh -huh. Entonces el paciente acude por un dolor excesivo, sobre todo eh, puede ser en la zona... De... Este tendón es muy frecuente, ¿no?, por el uso de este dedo. Uh -huh. Es eh, o sea, el que más utilizamos, ¿no? Es el que más utilizamos, de, sobre de todo digitar, con el tema ¿no? de los celulares. Celular. Ese tendón se llama eh, el tendón extensor del primer y segundo compartimento más conocido como tenitis de querbaín, que condiciona que este tendón se inflame. Y cuando este tendón se inflama, eh, en la base de este dedo, del primer dedo de la mano, condiciona un dolor tan intenso que puede incluso similar una artritis, porque uh -huh. se ve a afectada la muñeca. Incluso puede condicionar dolor en el antebrazo y toda la mano. Ah, también. Entonces, puede son tenitis muy severas que evidentemente necesitan un manejo especializado, en los, en, en, en los casos idealmente, ¿no? Eh, y eso requiere pues eh, primero el diagnóstico que es... Eh, lógicamente se puede diagnosticar clínicamente pero para confirmar y por ejemplo cuando hay, cuando hay una tendinitis severa, eh, esta de Kerbain que estoy comentando para no confundirnos con artritis uh -huh. o con otras o con una artritis de muñeca o una artritis de reumatoide tenemos que hacer un, unos exámenes que en este caso ya está muy difundido y, y son de bajo costo que son la, la, es la ecografía de alta resolución ya ...que usa ya no los transductores tradicionales... ...que eran gruesos, anchos... ...sino son transductores más finos, delgaditos... ...que te permiten evaluar tendón por tendón... ...en el caso de la mano, articulación por articulación. E inclusive te puede permitir hacer una intervención. Por ejemplo, cuando hay una tendinitis severa... ...va a haber lo, lo, que, lo que te comentaba... ...que es el derrame, de la, derrame del líquido sinovial... ...en esa vaina tendinosa, en esa cápsula... ...que envuelve al tendón. Entonces, en, en estos casos es necesario... Muchas veces extraer esa efusión para poder instalar una o instalar una sustancia que desinflame. Eso da un alivio muy rápido y eso está muy estudiado. Entonces, eh, este equipo nos permite no solo diagnosticar, sino intervenir rápidamente. ¿no? Doctor, pero digamos que eso ya podría ser la última etapa, ¿no? Pero digamos inicialmente, claro. ¿cuál es la, la recomendación básica para las personas que puedan estar sufriendo este tema? Perfecto. La recomendación básica es tener horarios de uso, no, no hacerlo sobre todo en posiciones incómodas como estar echado, ¿no? Estar echado en el celular y, de, y, y tarde cuando hay frío. De todas maneras, aunque estemos en verano, eh, en las noches, ¿no? Una dos, tres de la mañana ya la temperatura baja. Uh -huh. Y si tenemos ya un, tenemos 40, 50 años y adoptamos esa posición echado y usamos el celular, de hecho que se nos va... No, peor. Peor. La, va a aparecer la tendinitis. En el caso de personas más jóvenes, evidentemente tratar de eh, usarlo pues episódicamente no, no, no, eh, eso también por recomendación de psicólogos, de educadores, que no debemos sí, controlar maldición. el uso del celular en los chicos, por ¿no? Que es, que es una situación muy importante para el desarrollo psicológico de los chicos eh, y eh, de todas maneras eh, tratar de usar... Tratar no de usar mucho este dedo, ¿no? Uh -huh. Podemos utilizar el dedo índice, sobre todo el dedo índice que se tiende a inflamarse menos, ¿no? ¿Y tiende algún a inflamarse tipo, menos. digamos, de, de ejercicio, de movimiento, de masaje, de, de colocarlo, no sé, pues en, en agua caliente, en agua fría, ¿eso, eso sirve o, o no? Sí, bueno, si uno tiene una. Ya, si uno siente molestias, y bueno, pues intentará un par de pastillas en la farmacia, como la la mayoría de gente lo hace, eh, si el dolor no calma, lo primero es el reposo, ¿no? Dejar de. Dejar de hacer las tareas manuales que, que nos están ocasionando esto, que no solamente puede ser el uso del celular, puede ser el trabajo manuales, uh -huh. en llamas de casa, trabajadores eh, trabajadores de construcción, etc. La gente que trabaje con las manos. Uh -huh. Lo primero es reposar, ¿no? Uh -huh. Reposo. O sea, dejar de hacer la actividad, por lo menos, idealmente, pues, si se puede, un fin de semana o si se puede, dos, tres días más. Y si con eso no responde, ya pensar en hacerse una evaluación... Eh, eh, bueno, estamos eh, llegando creo a todo el país eh, Bueno, claro. en el caso pues cualquier médico de inicio Y si el problema persiste pues hay que hacer una, este, este tema de la ecografía de alta resolución Que es un, es un eh, examen de bajo costo Que nosotros lo realizamos eh, en el consultorio Y si hay que hacer alguna intervención también se puede realizar en el consultorio Con el equipo, con este equipo que es eh, pues una un gran avance para la para la medicina y, ¿no? y en el caso de que se llegue a esa etapa doctor la, la recuperación digamos es, es rápida más o menos cuánto sí. tiempo eh, depende del caso no uh -huh. eh, si es una tendinitis severa cuando, cuando hay fusión uh -huh. eh, la recuperación el paciente se le hace la intervención y reposa tres días y luego eso lógicamente se acompaña de medicamentos por vía oral en general ya, nos, ya no estamos usando inyecciones porque cuando uno usa inyección también atraviesa tendones ojo o, o, o zonas musculares entonces ahora ...se trata de evitar las inyecciones, sobre todo intramusculares... ...entonces, medicación oral y terapia física especializada... Ajá. ...que eso también es muy importante mencionarlo... ...porque eh, muchos terapistas eh, son a veces un poco agresivos... ...o sea, Ajá. mucha gente ya a veces de frente se va un terapista... ¿no? ...entonces, este, cuando hay dolor en las manos, en cualquier zona de la mano... ...y los terapistas eh, tienden a masajear mucho, a frotar mucho... ...entonces, si uno frota un tendón, sobre todo acá... ...que es la tendinitis de Gerbain. ...sin haber hecho un diagnóstico, sin saber cómo está por dentro ese tendón... ...si es una tendinitis y te frotan o te masajean, te la van a empeorar. ¿La complican entonces, más? Se complica más. Uh -huh. Ojo, entonces es muy importante el, hacer énfasis en el diagnóstico... ...porque, como te digo, las, las eh, maniobras, sobre todo con la terapia física... ...pueden empeorar el problema ah, y de sí, hecho sí. hemos tenido muchos casos de esos. ¿no? Ese es un buen detalle. ¿eh? Doctor, y, y además, digamos, de, de, de, del tema del celular... El tema también de la gente que está siempre en la computadora, que usa el mouse, eso también genera ¿no? problemas. Sí, ¿no? sí, sí, sí definitivamente. Eh, estamos viendo mucha tendinitis cubital también. La, la, la tendinitis de Kerbain es en este dedo, Bien. pero también se puede inflamar este lado. Al otro lado. En gente que maneja moto, en gente que maneja carro, en gente que está mucho con la computadora, los mouse tradicionales uh -huh. tienden con el, el, el uso excesivo del mouse tradicional que, que conocemos entonces han salido unos mouse ahora nuevos que son eh, en forma más casi redonda ya. no eh, o te, te, te, te llevan otra posición para evitar eso no entonces tratar y, y, y hemos visto que esos mouse cuestan 40 50 soles uh -huh. para poder eh, cambiar esa, esa tendencia. Si hay dolor sobre todo en estas zonas de la, de la mano uh -huh. tratar de cambiar de mouse porque esa es otra otra condición claro y el estos, el mouse y, y hasta el soporte el, ¿no? el soporte mouse, es, exacto también hay el también, que son, pero espectaculares, exacto ¿no? hasta hasta te acolcha y la y todo, ¿no? sí sí claro. sí y tratar siempre de trabajar no en los bordes de las mesas porque eso también condiciona esto eh, no o sea hay, hay muchos teclados que están al borde entonces no. ahí ...ahí es donde o sea, hay mucha para, presión ahí... entonces para que la ahí carga es no se... vaya tan en ese, en esa ...exactamente, zona. tratar de hacerlo a esta altura, ¿no? Ajá. Y eh, definitivamente eh, una cosa importante es cuando se presente el dolor... ...reposar, pastillas, y si no funciona, acudir pues a, a, a un médico... ...y en, en el mejor de los casos, idealmente a un médico especialista, ¿no? Bueno, qué importante, es importante, ¿no? Porque a veces son detalles que uno puede creer que son mínimos... ...o que no sí. le prestan eh, atención y al final lo termina complicando, ¿no? Doctor, para... Para ir cerrando, una, una recomendación puntualmente para los niños, o sea, para los padres de familia y estén chequeando a, a los niños cuando utilicen este tipo de, de aparatos. Claro, en los niños, de hecho, es menos frecuente, porque los tejidos, los tejidos de los niños son, pues, son tejidos nuevos, eh, a diferencia de nosotros que ya tenemos más de, más de 40 años, son tejidos nuevos, tienden a inflamarse, tienden a inflamarse menos, entonces, eh, pero lo, eh, una... Una clásica preocupación que hay en los niños es que hay muchos niños que presentan dolores, no solo de la mano, pueden, pueden presentar dolor en cualquier parte del cuerpo. Si estos dolores son persistentes en los niños, ojo, si son persistentes en los niños, lo mínimo que hay que evaluar es un hemograma, porque eh, hay una enfermedad que es la leucemia en, en niños... ...que puede debutar con dolores, ¿no? Sobre todo con dolores cuando son más de tres a seis meses persistentes... ...un simple hemograma te puede detectar que no sea un problema hematológico de este tipo, ¿no? Entonces siempre prestar atención. Claro, no estoy hablando que es la regla, es, puede ser la excepción... Sí, ...pero claro, eso, claro. eso siempre hay que tenerlo presente. Y en general, un niño que tiene dolor crónico por, por mucho tiempo, varios meses... ...tiene también que ser evaluado, ¿no? Y en ese caso sí, pues, por, eh, por un reumatólogo, que es la especialidad que nosotros hacemos... Eh, porque eh, hay varias condiciones que pueden presentar los niños. O sea, uno cree muchas veces que las enfermedades reumáticas solamente se presentan en los adultos, en la gente de la tercera edad. No, pero eso no es cierto. Los niños, en los niños puede haber artritis, puede haber lupus, puede haber vasculitis, puede haber eh, tendinitis, que es la, digamos, la más benigna, porque las otras enfermedades sí. son más sistémicas, pero eh, siempre tener presente que los niños también pueden hacer enfermedades reumáticas, no? sobre todo cuando hay dolor crónico, Correcto. persistente. Bien. Bien, doctor Ravelo, muchas gracias por estar con Perfecto, nosotros gracias. esta tarde aquí en los estudios. Y así cerramos más salud.